Dios, bendiciones a todos. ¿Qué le parece si comenzamos este tiempo? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que nuestro Dios es un Dios eterno? Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Si usted lee Juan, capítulo 1, verso 18, la Biblia dice a Dios nadie le ha visto. Amén. El unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer no hemos podido ver a dios pero a través del espíritu santo y el mismo jesús pudo dar a conocer quién es dios en juan 14 9 la biblia es muy clara porque dice el que me ha visto a mí ha visto al padre amén y vemos a la preexistencia de cristo Amén, dice, hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Y Colosenses 1, la lectura que puse aquí en mi corazón, es el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean, potestades, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién te creó? ¿Quién creó los cielos, las estrellas, el mar? Él es el creador de todo, ¿sabes? Y si Él te creó y Él te redimió, hoy es un buen tiempo para decirle, Señor, aquí estamos en tu presencia, tú eres el, el, el principio. Y tú eres el fin, amén No hay nadie como Jesús En el principio creó de los cielos y la tierra Dice La tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios Se movía Amén, sobre la faz del abismo Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida hermano Él está aquí Y hemos venido a eso A reconocerle Hemos venido a, a exaltarle Hemos venido a agradecerle lo, lo, lo maravilloso que Él es Y seguirá siendo con cada uno de nosotros Amén Levanta tus manos Señor Aquí estamos Señor En esta noche En esta tarde Señor Estamos aquí reunidos Con el propósito Señor de reconocer tu grandeza De reconocer tu divinidad Señor Padre te damos gracias en el nombre de Jesucristo Y te pedimos Espíritu Santo Que tú te muevas en medio de esta reunión Gracias, muchas gracias te damos A ti la honra, a ti el honor, el poder, la adoración, la alabanza En el nombre de Jesús te damos gracias Aleluya Quien decirle al Señor, quiero ser tocado, quiero ser llenado por tu Espíritu Santo, quiero que me cubras con esa sangre preciosa, Señor, con esa sangre que tú derramaste en esa cruz. se está moviendo. es infinito, amén que nadie puede contra él, amén Gracias a Dios, ¿por qué no se saluda? Denle un saludo a dos o tres personas Dios es bueno Dios es, Dios es bueno, amén nosotros creemos en un Dios que siempre nos, nos ha dado la tarea de predicar la palabra, ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen verdaderamente? la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 en el versículo, en el versículo 15 la Biblia nos, nos da un fundamento y dice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 y sabes, el reino de Dios se extiende Con gente que entiende esta parte Pero para llevar el mensaje muchas veces Lo único que necesitamos es El deseo de nuestro corazón Amén Y yo te voy a pedir en esta tarde que tú Puedas darle la gloria a Dios Con una ofrenda al Señor Amén Hay personas que están eh, Yéndose a lugares donde no se puede compartir Y están pagando un precio Amén Y vamos a orar por los misioneros Por las personas que están Predicando en las cárceles Hay personas que están Llevando la palabra A los hospitales Y vamos a orar Que esos pies Sigan anunciando las buenas nuevas Señor Depositamos una ofrenda a Dios sabemos que también a través de ella Señor podemos ver tu gloria Dios y el reino tuyo avanza Dios no por lo que damos el reino tuyo avanza con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas pero hoy agradecemos Señor que podemos compartir Señor de lo que tú nos das Alguien nos predicó Y hemos aprendido estos principios Te entregamos una ofrenda porque eres Dios No por lo que tú puedas darnos Bendecimos Señor a los misioneros A los que predican en la cárcel, en los hospitales Y te damos gracias Señor en este tiempo Muchas gracias en el nombre de Jesucristo Gracias en el nombre de Jesús Aleluya Dios es bueno. Amén.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 Gloria se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena La tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, y A tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y se valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será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 Como las aguas cubren la mar, avívame, avívame, con tu Espíritu, avívame avívame, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame, avívame, avívame con tu Espíritu mi Dios, avívame, avívame avívame con tu poder y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como los aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria se cubrirá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 Damos gracias a Dios Levanta una oración por las personas Que están enfermas en los hospitales, en las cárceles Hay gente en las calles que está enferma, ¿sabes? Dios, ten misericordia de las vidas, Señor Padre, ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús A cada enfermo, Señor Ponemos en tus manos las vidas, los corazones Espíritu Santo, Señor Todopoderoso Oramos creyendo Dios que por la palabra Creemos que tú levantas Dios La salud de nuestra hermana Betty Tú levantas la salud Señor De nuestra hermana Rosita Castillo Y Señor gracias por la salud De mi hermano Heleno Elzate Bendícelo Señor Lo ponemos en tus manos a él Y también Señor Si alguien aquí entre nosotros Señor Te pido Dios que tú fortalezcas los cuerpos a mi hermano Rodrigo Señor bendícelo, en tus manos están todas las familias en el nombre de Jesús amén y amén, Dios es bueno siéntese un, la, un ratito vamos a vamos a, a dar gracias a Dios gracias a Dios en el nombre de Jesús gracias Jesús Dios es bueno, amén El día de mañana tenemos un tiempo de oración 6 de la mañana Venimos a orar un tiempo y a dar gracias a Dios Y oramos creyendo Dios Que tú levantas cada petición Tú la escuchas Vengan los varones Es un tiempo breve, siete y media de seis las siete y media los, los, los viernes y los días miércoles, miércoles y viernes venimos un tiempo hermoso y por la por la tarde, por la tarde tenemos nuestra velada mañana a las 7 de la noche toda la iglesia está convocada los que quieran venir siempre estamos orando por, por nuestro país Venimos a las 7 y terminamos a las 12 Primer viernes de cada mes Primer viernes de mes Y mañana entregamos ayuno Y lo hacemos juntos en el nombre de Jesús Venga, quien quisiera traer pan Creo que algunos el día martes levantaron su mano ¿Alguien aquí? Se suma, Marlene, mi hermana Viridiana, David Por acá, Mariana no Ah, ya habían levantado por acá también, ¿verdad? Julián, Tania, mi cuñada Tere Y bueno, yo traigo un poco de pan Y ya le encargamos a, a mi hermana Janet el champurrado Ojalá sí sea de cajeta ahora Pero si no, de lo que Dios ponga en su corazón Amén Venimos a la, a la velada Y terminamos con un cafecito con un chocolate Dios es bueno, amén Damos gracias a Dios porque me decía mi esposa vamos a iniciar el bazar otra vez y el objetivo de poner el bazar es que se pueda reunir eh, algún recurso para todas las manualidades que van a hacer amén Dios quiere gente de trabajo y si se trata de trabajar para Dios cuántos levantan su mano pero nada más la levanta pero a veces no les veo trabaje para el Señor sí trabaje para el Señor. El mejor patrón que tenemos en esta tierra es el Señor. Amén. A Él, a Él le, le servimos. A muchos les duró poco el... Se desanimaron o dijeron, no, ya no tiene caso. No hemos comprendido quién es Dios. Amén. Doy gracias a Dios. Por este tiempo, y. ¿Quién nos visita el día de hoy por primera vez? ¿Cuál es su nombre? Póngase de pie, Manuel Dios bendiga su vida. Damos un aplauso al Señor. Damos gracias a Dios por la vida de Emanuel. Y también. Eh, Gracias a Dios por la vida de Fernanda Juárez está con nosotros. Dios le bendiga. Sobrina de nuestra hermana Malenita, ¿verdad? Damos gracias a Dios, qué bueno que nos visita. Hermana de Luis y vengan los niños, vamos a vamos a dar gracias a Dios. es bueno Dios es bueno en nuestras vidas que Dios bendiga a los niños de esta casa extienda su mano sobre la vida de ellos sobre su persona y Señor creemos en el poder de tu Espíritu Santo sobre estos pequeños y creemos Padre que desde tempranas edades te sirven con todo su corazón Aviva Señor, aviva sus corazones para ti Padre gracias por todos ellos Los bendecimos a cada uno de ellos Y te damos gracias por sus vidas en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús te damos gracias Espíritu Santo, bendícelos en esta clase y levántalos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ir a su clase, mis niños. Damos gracias a Dios. Dios es bueno, Él es grande. Me da mucho gusto verles a todos. Y agradezco a Dios porque Zapata Vela es una hermosa familia. Amén. Y es una hermosa familia que Dios nos ha dado. Yo no yo no cambio Zapata a Vela, ¿sabes? No cambio Zapata a Vela porque aquí Dios me ha puesto y aquí Dios me ha indicado, aquí tienes que dar un fruto. Amén. Si fuera por por una intención voluntaria, yo no estaría aquí, pero aquí Dios me trajo. ¿Amén? A veces nos, nos sentimos confrontados, pero voluntariamente no estaría aquí, pero Dios aquí me puso. Entonces yo no cambio eso, porque si Dios me puso aquí es bueno. Y, y, y Dios siempre nos, nos permite eh, estar en los lugares indicados en el tiempo de él. Tú no estás aquí hoy por tu voluntad, ¿sabes? Pareciera que cuando, cuando nos acercamos a, a una situación o decimos, hoy sí voy a generar, no, no, no somos nosotros, es el mismo Dios buscando nuestras vidas, buscando nuestro, nuestro, nuestro corazón. Y en todo momento, en todo momento, Dios siempre nos enseña cosas nuevas yo aprendo en el transcurrir de los de los meses y de los años cosas nuevas, amén yo aprendo que en cada momento Dios siempre nos enseña algo bueno amén la Biblia dice te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Amén, o sea hay un Dios que continuamente nos, nos, nos enseña cosas grandes y ocultas que no hemos conocido, amén Y hay cosas que no, no, no vas a poder conocer si pues, tú no clamas a Dios, si tú no te dispones a Dios, si tú por cualquier situación quieres abandonar las cosas y sabes yo he puesto al tema de hoy por nada te cambiaré amén eso suena fuerte porque es un compromiso el mismo título expone algo a la, a la, a la, a la vida nuestra el título es una es una expresión de nosotros hacia dios y cuando tú pones un, un fundamento en tu corazón y tú lo expones a Dios, tú entras en, en, un, en un compromiso. Tú estás haciendo un compromiso con Dios. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Cómo ve la comunicación hoy en día? ¿Ha cambiado? ¿Va en aumento? ¿Las cosas, este.? Como, como se, se comunicaba la gente antes, pues ahora, ahora ya con un, con un par de teclados o con símbolos, tú puedes comunicarte, ¿verdad? Es diferente. Alguien, yo tengo 56, pero alguien que rebase los 60 puede comentar cómo era antes en la niñez la comunicación. Quizás hasta a mí también me tocó, pero algunos van a decir con señales de humo, pero la comunicación ha cambiado de tal manera que nos permite comunicarnos, pero se ha vuelto tan fría la relación con la gente, yo me resisto a los mensajes y a veces pues voy manejando o X o no sé, a mí me pasa mucho que, que mi teléfono le pongo y, y como con error de dedo y luego ya escribo y tres, cuatro palabras ya cambiaron no sé, tiene como no sé si es un error ortográfico o tengo que corregir alguna función del teléfono. Pero a mí me pasa mucho en los mensajes largos. Entonces tengo que buscar leerlos y después ya reenviarlos, o a veces los borro. Pero la comunicación ha cambiado. O sea, la manera en cómo el hombre se comunicaba, a, a cómo se comunica hoy, ha cambiado mucho. Amén. Dios nunca cambia. La manera de comunicarnos con Dios, cómo debe de ser orando y cómo nos habla Dios eso no ha cambiado a través de la palabra de Dios amén mi hermano Roberto decía el martes pon tu biblia en audio no sé si sí comentaba esa parte no si tú no eh, lees o te cuesta trabajo por la letra pon tu biblia en audio vas a escuchar palabra entonces Dios no ha cambiado la manera de cómo hablarnos Dios nos habla a través de su palabra, el, el mundo cambió pero la iglesia no ha cambiado Porque la iglesia prevalece en medio de un mundo caído ¿sabes? O sea la iglesia ha prevalecido en medio de un mundo de pecado, la iglesia de Jesús sigue de pie Entonces no cambiemos a Dios, no cambiemos por nada a Dios Dios nunca cambia contigo aunque tú le falles o sea, si tú le fallas a Dios, Él no va a cambiar. ¿Amén? Entonces, ¿por qué, cambies? ¿por qué cambias tú si Él nunca te ha fallado? O sea, Dios nunca cambiará aunque tú falles. Entonces, no falles, hermano, no cambies. Si Él nunca te falla, séle fiel. Hay momentos en los que las cosas que tú y yo vivimos nos hacen cambiar para con Dios. Cuando Dios nunca ha cambiado con nosotros aunque le fallemos. O sea, hay momentos en tu vida y en mi vida, el día martes mi hermano hablaba del desánimo y hay momentos en los que tú y yo decimos no, ya no, ya no quiero seguir, ya no puedo avanzar, ya no voy a continuar, pero si Dios nunca cambia hermano. Sus promesas están ahí. Entonces, hoy es buen tiempo para que tú y yo podamos renovar votos con Dios. ¿Alguien aquí, alguien aquí de nosotros, en algún momento de su vida ha dicho, yo ya no quiero seguir? ¿Sí? Gabriel es uno, mi hermana, varios, ¿verdad? A mí no me ha acontecido eso, ¿eh? Yo se lo digo humildemente, no me ha acontecido. Y yo le doy gracias a Dios no me importa nada más que honrar a Dios con mi vida y sé que al honrarlo entran ahí van van van entrar mi descendencia yo lo creo porque así lo dice la biblia aunque ahorita no quieran y cómo les va a hablar yo no sé continuamente se lo digo verdad es algo que, que estoy esperando y como Dios quiere actuar y como Dios quiere hacer yo lo acepto porque Dios es más que, que, que, un, que cualquier situación entonces diga conmigo por nada te cambiaré usted ya con sus palabras ya entró en una declaración con Dios no cambies a Dios amén Santiago 1.16 dice amados hermanos míos no erréis Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ponga bien atención en esta parte porque dice la Escritura que el Dios que creó las estrellas, los cielos y todas las cosas es que nos da todo lo bueno y todo lo que es perfecto. El Dios que nos da todas las cosas, toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea... Ponga atención porque esto nos debería de llamar la atención a todos Dios, Dios es el único que nos sabe dar y nos sabe dar bien Él todo lo que da es perfecto, es bueno, amén Dios cuando te da algo es bueno para tu vida Y si usted y yo decimos que Dios nos ha dado muchas cosas Y nos ha dado cosas, eso que nos da Dios es bueno Amén ¿Por qué dejamos lo que Dios nos da? Porque no hemos comprendido ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? Cuando llegamos a Cristo ¿Cómo andábamos? Amén ¿Quién dijo perdidos? Andábamos perdidos Y Dios es tan bueno que nos sacó de ahí de esa perdición y después nos dio cosas tan hermosas y luego las dejamos porque ya no queremos seguir. Qué ingratos somos con Dios. O sea, pensamos que, que le hacemos un favor a Dios y que somos indispensables. Todo lo bueno que te, que te ha dado Dios no lo dejes hermano, no lo abandones. Andábamos mal. Y Dios no nos ha dado cosas malas, ¿o sí? Ahora en medio de lo malo, en medio de lo malo, en medio de lo malo que muchas veces buscamos, Dios siempre revierte las cosas y nos hace ver que estamos caminando en un camino incorrecto. A muchos nos ha dado la oportunidad de servirle cuando nos sentíamos incompetentes para las cosas. Amén. Nos ha dado la oportunidad de servirle cuando nos sentíamos incapaces de hacer algo. El simple hecho de que tú participes en cualquier en cualquier en cualquier cosa que Dios te permita es bueno. En cualquier cosa, eh? es bueno. Entonces, hay una parte que aquí escribe, fíjate bien. Dios puede usar situaciones malas para darte lo que él lo que, para darte, perdón, de lo que él es. Dios es bueno, así que Dios puede usar situaciones malas para darte cosas buenas. En medio de un problema, ¿qué te puede dar Dios? Dime paz, confianza, fortaleza, consuelo, la respuesta, ¿verdad? Fíjate en medio de un problema cuántas cosas, ustedes lo han dicho, ¿verdad? Lo voy a poner aquí porque no lo había puesto, pero Dios te puede dar paz, confianza, esperanza, fortaleza. Entonces, ¿por qué cuando hay un problema... Por qué cuando una situación es grave, por qué cuando una situación se pone aguda, nos desesperamos, ya no queremos seguir, nos desanimamos, decía Roberto Antier, y, y, y despreciamos todo lo que Dios nos puede dar. Amén. ¿Qué le dio el Señor? ¿Qué le, qué le dio y qué le entregó el Señor a José en medio de una crisis? hasta dónde lo llevó Dios perdón a ser un gobernador le dio una autoridad ahora cómo pasó los procesos José fueron fáciles fueron complicados pero José aprendió a confiar en el Señor aprendió a esperar en el Señor y José por nada cambió lo que estaba viviendo. La Biblia me dice que fue así. Él aprendió los procesos. Entonces Dios puede usar situaciones adversas en tu vida para darte lo que es de Él. Paz, esperanza, consuelo, gozo, libertad. Él usa todo lo que, lo que, lo que es bueno. Él usa todo lo que, lo que es bueno para entregártelo en medio de una crisis. Y a través de situaciones malas, que a nadie nos gustan, Dios puede hacer cosas buenas. Por eso dice el texto, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ahora, yo puse aquí subrayado. Nosotros los hombres no los hemos vivido, pero yo creo que la mujer sabe bien de qué estoy hablando. ¿Cómo son los dolores de parto? ¿Muy fuertes? ¿Se compara con algún otro dolor? ¿Ustedes son las que saben? Dice que no, por acá que sí. Ok, ¿sí? Coinciden las mujeres, a ver levanten su mano O sea, no es fácil Ahora, ¿cuál es la escena cuando el bebé nace? ¿A dónde se lo ponen a la mujer? ¿Y esa escena cómo es? ¿Agradable o fea? Entonces después de un dolor Después de cosas que te duelen, te lastiman Déjame decirte que Dios... Te puede dar ese tipo de regalos. Que son hermosos. Amén. Yo tuve la oportunidad de ver esa escena a mis dos este, hijos procreados. ¿Sí? Me acuerdo muy bien de las dos. Del mariano así que nada más se le veían los labios. Eran más labios que cara. No sé por qué. pero Y me acuerdo de esa escena. Que es agradable para la mujer. Usted lo dijo. Entonces un parto duele. Pero después de eso lo que nace es que es agradable, es bueno. ¿Cuánto amas a tus hijos? Mucho. Entonces, muchas de las cosas buenas están antecedidas de cosas malas, hermano. Si tú anduviste en malos pasos, déjame decirte que eso es bueno porque viene algo mejor de parte de Dios. No te separes de las cosas de Dios. Muchas de las cosas buenas están antecedidas de cosas malas, hermano. O sea, lo que hubo antes de lo bueno es malo. ¿A cuántos eh, les, les dio una sacudida el mundo? No sé, estuvieron a punto de perder la vida y dijeron, no, ya estuvo y vinieron a Cristo. ¿Alguien aquí? ¿Sí? Amén, Miguel. Me acuerdo de una situación con Miguel, pero si aprendes a enfrentar las cosas malas siempre vas a disfrutar las cosas buenas que Dios tiene para ti hermano aprende a disfrutar los procesos difíciles en tu vida eso permitirá que Dios te dé cosas buenas y tú las puedas conocer como está escrito ahí las cosas que no has conocido Dios siempre da cosas buenas amén y cuando Dios te da algo bueno ¿quién es el responsable de cuidarlo? dile al que está a tu lado tú tú sabes la salvación que Dios me entregó no le digo a mi esposa pues ayúdame no eso es inmadurez yo la tengo que cuidar y yo no puedo salvar a, a mi esposa ni a mis hijos ¿Qué puedo hacer? Orar Dar la palabra el consejo Nada más Tú eres responsable De tu salvación No le eches la culpa al hermano Ay es que Como el hermano me hizo enojar Pues le tuve que decir Que se muriera Y no, no, no, no, no Eso es inmadurez Hoy leímos en hebreos En doctrina Que Jesucristo ¿Qué hizo? No abrió su boca Amén. Eso es bueno. Quedarte callado. Cuando te ofenden, quédate callado. ¿Qué dice Romanos? Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, tú eres responsable de cuidar lo que Dios te da. Amén. Dios te ha dado hijos. ¿Quién los educa? Tú. Amén. Dios te da la gracia, la salud, las bendiciones, pero tú eres quien la administra. O sea, la salud la debemos de saber administrar. Amén. Tú eres quien administra lo que Dios te da. Si tú no cuidas tu salud, no te quejes después, Dios, porque estoy así? No, cuida que comes, cuida lo que consumes cada uno sabemos cuando nos excedemos no yo me doy cuenta en la ropa yo y ya cuando algo sucede ahí yo digo aquí ya no está bien ¿quién es el responsable? yo sí la mala administración la mala administración de no cuidar lo que Dios nos da es que las cosas se convierten en un mal para nosotros si tú no cuidas los recursos que Dios te da siendo un buen administrador, después no te quejes, porque no tienes, amén. ¿Qué es lo primero que tenemos que separar para Dios? Bueno, pues esa es tu bronca, si tú no sabes administrarlo, o si tú no quieres, eso es tu responsabilidad. Tú lo sabes y tú lo expones y lo dices, entonces es parte de tu relación con Dios y es parte de tu responsabilidad cuidar y administrar lo que Dios te da fíjate bien la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4 en el verso 2 dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel amén Y lo que está diciendo Pablo es que yo sé, dice yo, yo encontré el propósito de lo que Dios me ha dado. De manera humilde, Pablo lo dice y lo expone. Y, y cuando tú entras en este contexto, lo que tú vas a, a, a hacer con las cosas que Dios te, Dios te da, primer punto tú las vas a utilizar. Tú las vas a maximizar. O sea, no vas a hacer algo improductivo, vas a reproducir lo que Dios te da. Las Escrituras hablan de la mayordomía, de cómo administrar todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice la Biblia que le dará, que le dará Dios al mayordomo fiel? ¿Lo ha leído? Más la Biblia dice que cuando somos fieles, se nos dará ¿qué? Más. Ahora, ¿de qué le habla eso? ¿De un qué? Fuerte. De un crecimiento en tu vida espiritual. Amén. Yo tengo 20 años, 21 años en el Evangelio. Y hace 20 años no tenía en mis manos lo que tengo hoy. Yo se lo digo humildemente. Cada, cada momento Dios me ha dado más tareas y más responsabilidades Me estoy poniendo en un, ah yo soy muy picudo No, yo le estoy predicando la palabra y lo que yo he vivido en las cosas de Dios Yo, no soy el mismo de hace 21 años Donde solo salí a evangelizar, a visitar a alguien con algún hermano No, eso no eso lo sigo haciendo y Dios dice bueno ahora quiero que hagas esto entonces conjugo lo que Dios me da y después dice ahora vas a hacer esto y va creciendo la responsabilidad y va creciendo la mayordomía y va creciendo el talento y va creciendo todo lo que Dios preparó lo va haciendo eh, lo va maximizando sabes porque se utiliza amén Creo que no, no, no estoy explicando bien, Señor, porque creo que no, no capta tu pueblo. Pero, ¿sabes? No puede ser el mismo de hace un año, hermano. Tienes que crecer. Se requiere de los administradores que sean fieles. Y para ser fiel, uff. Hay un sinnúmero de términos que tenemos que, que, que, que tener guardados en el corazón para no abandonar las cosas de Dios y para no dejar los asuntos de Dios. Entonces aquí la, la escritura me habla de una disciplina. Entonces cuando Dios, te voy a hacer una pregunta, te quiere dar más, ¿de quién depende que, te, que lo haga? ¿De quién depende? Depende de ti, brother No depende de Dios solamente Es una responsabilidad tuya Depende de ti Las escrituras dicen que al mayordomo fiel Les será dado más Depende de ti De cómo administres De cómo tú cuides De cómo tú seas responsable De las bendiciones que Dios te ha dado dado. Amén. Entonces, aquí hay un punto importante, ser fieles en la administración de nuestro Dios, de las cosas que Dios nos da. Pero la, la, la fidelidad debe de ser desde nuestro corazón. Amén. No desde una postura eh, carnal. Cuando me ven, sí. Y cuando no me ven o cuando no están, no. Eso no está bien Hay cosas que no se te han confiado en lo externo Nunca son visibles Nunca las ve la gente Porque no has aprendido a manejar la administración interna Porque no está bien tu corazón, hermano Hay cosas que Dios no permite que tú expongas y se vean Porque tu corazón no está bien Y hay situaciones que que no están bien administradas en el interior y por eso en lo exterior no se ven los cambios. ¿No dice amén? Te lo voy a repetir, hay cosas que no se te han confiado en lo externo. Nunca son visibles porque no has aprendido a manejar la administración interna. Sí Dios, pero ¿cómo estás? estás? Dentro, enojado, molesta Pero si sí dice sí Dios verdad Sabes, no podemos vivir así Dios no nos va a dar algo más Cuando nuestro corazón realmente no está bien delante de él Las cosas nunca van a ser visibles Porque no has aprendido a manejar la administración interna Amén A mí muchos amigos del fútbol y personas del, del, del reino me dicen, oye, qué chido que lo que tú haces. No, yo no hago nada. Yo solo sirvo a Dios. Y qué chido que ahora estás haciendo. No estoy haciendo nada. Yo oré a Dios. Y cuando Dios me va poniendo en escenas, yo siempre digo, Dios es de ti. Voy para adelante. Tú ayúdame. Tú enséñame. Yo no sé esto, pero tú sí sabes. Amén. Hoy me habló un amigo y me dice, bueno, no me habló hoy, me habló ayer, me dice, yo tengo para ti algo. Y nos entregó 90 gorras para los niños, negras. Solo hay que ponerle la, la, los logos. Ya tenemos 400 eh, diplomas para los niños. A mí sí me emociona saber que Dios es fiel. Un joven que entreno dice, yo no me había dado cuenta de las cosas. Me pasa mucho con los jóvenes. A él le mataron a su papá, a su mamá, perdón, y su padre murió de alcoholismo. Y tiene mucho dinero, él. Y él soñaba ser futbolista, le decía, no vas a poder, porque mentalmente no estás bien, así... Seis años trabajando, se fue, regresó, se fue, regresó y hasta ahora me dijo, yo ahora estoy comprendiendo que todo lo que tengo no me sirve para nada porque no estoy bien emocionalmente ¿En qué le puedo ayudar con esos jóvenes donde usted va a ir a predicar? Yo no hago más que predicarles a los jóvenes. Y yo le dije, pues lo que tú quieras, velo a buscar y... Dice, no, ¿en qué de verdad dígame? Cuando tú aprendas a manejar lo interno de tu vida espiritual, siendo obediente al Espíritu Santo, el Señor te va a entregar cosas y mucha gente lo va a ver. Tú vas a hacer esa luz, tú vas a hacer ese testimonio. Tú vas a ser esa persona que, que, que impactes con lo que tú haces. Que impactes con lo que tú haces. El Señor te mostrará cosas grandes y ocultas que hasta hoy no has conocido. Fieles en la administración. Íntegros. La Biblia dice, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Si ¿Sí lo ha leído, verdad? ¿Y tu padre que ve en secreto? O sea, en la intimidad debemos de ser íntegros. Y la integridad se traduce como honradez, como responsabilidad, como control. ¿Y sabes algo bien importante? Repítelo conmigo, porque cuando tú eres íntegro, Tienes respeto a ti mismo. Repítelo, respeto por mí mismo. Eso significa ser una persona íntegra. Que tú te respetas a ti mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes? ¿Te sientes cuando piensas que te salió bien una, una tranza que hiciste? ¿Cómo te sientes? ¿Mal? Antes no nos importaba, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo te sientes? La integridad es eso. Es un respeto a ti mismo. No no cambias, no rompes. Yo he sido una persona muy muy disciplinada en mi trabajo. Nunca me he corrompido, nunca. Con personas que creen que con una comida o, o, o, o X, con todo, con todo que me ofrecían, hasta un besito, cosas de esas. Nunca me corrompí, porque cuando yo fui a tocar las puertas de, a mi trabajo dije Si me permites trabajar aquí, yo voy a enseñarle a los jóvenes todo lo malo que yo hice y lo que no deben de hacer Y hasta el día de hoy, desde el año 98 a la fecha, nunca me he corrompido en mi trabajo Cinco años no era cristiano y en el 2003, del 98 al 2003, jamás me corrompí ¿Cómo te sientes cuando piensas que hiciste algo y que te la llevaste y que pero fue incorrecto? ¿Cómo te sientes? Te sientes mal, ¿verdad? Es por eso que Dios jamás te dará algo más grande si tú no tienes el control de tu persona, jamás vas a poder avanzar, jamás vas a poder crecer, jamás vas a poder dar un paso hacia arriba, no eres una persona íntegra, si no te respetas a ti mismo, cómo podrá hacer Dios cosas grandes en tu vida y cómo las vas a conocer, si tú no te respetas, por donde tienes que comenzar es por ti, el cambio es por ti, Siempre se lo predico No pues es que quiero venir Acá para estar bien con mi esposa No vengas a eso Ven para que estés bien tú primero Y tu esposa al verte bien Pues va a estar bien Segunda de Timoteo 1.7 dice Dios nos ha dado un espíritu de poder Tienes un espíritu poderoso hermano Tienes dominio propio Es lo que dice la palabra o sea tienes un dominio sobre tu vida y eso lo, lo, lo da el Espíritu Santo amén el éxito en la vida cristiana es sabes estar en el lugar secreto donde nadie nos ve en tener una relación con Dios donde realmente Él sabe lo que somos saber administrar lo que Dios nos ha dado y lo que la gente no, no ve lo que, tienes, eh, lo que tienes ahí en la intimidad con Dios saberlo administrar y sabes eso te dará una vida de éxito en, en las cosas seculares y en las cosas de Dios solo tú y Dios pueden estar en esa intimidad amén la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene un tiempo. ¿Le gusta reír? ¿Has reído? ¿Le gusta llorar? ¿Pero has llorado? Ahora, ¿por qué has llorado? No respondas. La mayoría de las veces es porque metemos las patas donde no son. ¿Sí o no? ¿Cómo hablas? Dios te enseña Que debes de ser un buen administrador Hasta hablando Amén A mí me quitó Dios la, Las malas palabras Amén Creo que a mi esposa le tocó todavía ver un poco ¿Verdad? De eso Sí Pero Dios me quitó eso Amén Hay cosas que presionan tu vida pero no son tus enemigos. Hay situaciones que presionan tu vida, hermano, pero no son tus enemigos, son aliados para aprender a administrar lo que tienes, lo que Dios te quiere dar, lo que Dios quiere hacer crecer. Diga conmigo, nunca te cambiaré. O sea, hay cosas que Dios permite como a Job que vengan. Hablaba de Job Roberto el martes. Son aliados que Dios está permitiendo que vengan a ti para hacerte crecer. Amén. Hay aliados que están ahí cerca de ti. Que te deben llevar a un crecimiento hermano. Te deben de llevar a otro nivel. Te deben de llevar a otro nivel de responsabilidad Te deben de llevar a otro nivel de madurez Hay situaciones que, que te van a dar Un dolor de cabeza Pero son necesarias para crecer Y muchas veces esas situaciones Van a estar ahí latentes No serán temporales Van a estar ahí para que tú crezcas Para que tú desarrolles Para que lo visible Se manifieste Con lo que hay dentro de ti Y cuando eso sucede Cuando tú expones algo bueno Es porque estás sabiendo gestionar Desde tu interior las cosas Amén Dios quiere una iglesia que despierte Dios quiere una iglesia que madure El Señor está convocando a gente valiente No a cobardes Cobarde no es aquel que huye Sino aquel que se niega a pelear Y la Biblia nos dice que peleemos Una batalla que es buena Le puedes decir al que está a tu lado Despierta Dígale madura Dile con valor Así como le echaba ribete Allá afuera en el mundo Así como decía yo soy aquel Que seas aquel ahora En las cosas de Dios que la gente hable de, de lo mucho que Dios ha hecho en tu vida, ¿sabes? Así debes de pensar, aunque a muchos no les guste. Yo cuando digo algo que Dios ha hecho en mi vida, yo digo gracias a Dios. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. No es malo que tú digas, Dios ha hecho esto conmigo. seguirá haciendo y lo que le estoy hablando es real lo que administraba hace 21 años no se compara con lo que tengo que administrar hoy jamás qué pasa con un buen empleado dónde se encuentra siempre Trabajando. Dígame algunas características de un buen empleado. Responsable, disciplinado, puntual, ¿qué más? ¿Cómo? Es eficaz. Un buen empleado siempre se caracteriza por eso que usted dijo. Ahora, ¿un buen empleado siempre está sin trabajo? No. Un buen cristiano siempre trabaja. Nunca está indispuesto. Siempre está presente Siempre está colaborando En cualquier situación Amén El capítulo 10 de Proverbios Me encanta Y hay un versículo ahí El verso, el verso 4 vamos a leerlo Porque ahí nos habla Que la mano negligente Empobrece O sea hay momentos en la vida en donde anhelamos tener más Incluso podemos llegar a compararnos con la gente y decir anhelo Pero sabes cuando somos así no vamos a prosperar, no vamos a mejorar No vamos a tener mejores cosas, no somos buenos administradores del tiempo quizás El negligente empobrece Dice que la, la mano de los diligentes Enriquece Amén Y cuando tú eres un buen mayordomo Aprendes a caminar bajo presiones No importando si Hace frío, si hace calor Si estás cansado Si, si no comiste Tú administras de forma diligente lo que tú tienes Amén Y cuando somos buenos mayordomos Es cuando aprendemos a caminar Bajo ese, ese tipo de presiones Dígame algo aquí Aquí en confianza Nada más no, no lo diga muy fuerte ¿A quién le servimos? ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es el que manda? Entonces si usted sirve a Dios La Biblia dice que Dios es intolerante Con los irresponsables No tolera la irresponsabilidad No tolera la negligencia Dios es intolerante a la irresponsabilidad Te ama sí, Pero no tolera que vivas de una forma irresponsable Amén Dios te ama así Pero Dios jamás va a tolerar Una irresponsabilidad Dios no tolera la, la negligencia Yo sé que no actúas así Pero Dios no tolera la, la irresponsabilidad La negligencia Con la que a veces actuamos Ahora cuando hay presión ¿Qué sucede? ¿Qué crece? perdón, tu potencial. Los jóvenes, por ejemplo, cuando tienen examen, ¿qué sucede Gaby? ¿Hasta qué hora tienes que estudiar? Estudiar todo, repasando. ¿Qué genera eso? ¿Tiempo? ¿Hay que invertir tiempo? O si tú dices, no estudiaste nada y llegas, Espíritu Santo, ayúdame, no. No, no metas a eso, a Dios, no seas irresponsable, ponte a estudiar, repasa los apuntes, métele ahí, transcribe algo. Es más, no, no lo haga, porque iba a decir algo incorrecto. Sí, iba a decir, porque eso también es parte del tiempo, pero lo haces mal. Pero, ¿sabes? A veces yo le digo a Adrián: Vas a ser un gran abogado. Él es muy inteligente, grande, apuesto y nombre, y sabe predicar. Y yo le digo: a Él vas a ser un gran abogado. Esas son mis palabras, ¿verdad? Gracias a Dios. No dejes. Esa parte que Dios te ha entregado Cuídala, desarrollala Aprende uno o dos idiomas Para adelante Dios quiere darte muchas cosas buenas la, la presión siempre va a desarrollar El potencial que tú tienes Porque no te ha dado Dios Un espíritu de cobardía Sino de poder de dominio propio Pero hay algo Que Dios utiliza Para hacernos crecer Dejar que Dios Opere en nuestras vidas No abandonar El proceso ¿Sabes? Dios te va a triturar a ti, Víctor. Te va a doler, pero es necesario. ¿Lo podemos decir? Ya ah, no. Sí. Te va a hacer un hombre nuevo. Pero te va a triturar. ¿Cómo te trituró, Miguel? Dios. Me sigue triturando. ¿Sabes por qué? Porque quiere que seamos nuevas personas Y en ese proceso de triturarnos Dios dice Tú decides si me dejas o si le seguimos Dios te va a triturar para usarte mejor Amén Y lo que va a sacar de ti Dios Es para traer un beneficio a las demás Dios te va a sacar lo mejor, te va a sacar ese aceite, te va a poner en un lugar especial, te va a triturar, te va a hacer una nueva persona y te va a usar para traer un beneficio. No es nada más para lastimarte, para dejarte ahí, todo, no, Dios te va a usar. Por eso no lo abandones. Nunca abandones a Dios. Lo que Dios va a extraer de ti Le va a traer un beneficio A los demás Te va a sacar cosas buenas Para traerle beneficio A otros Amén Yo el martes Estaba ahí adentro y venía en el coche Y se me acababa la pila y todo Y luego le pedí el teléfono a mi esposa No me percaté Y tenía como cuatro reuniones y en la última no me escuchaban yo Pero cuando me Cuando me comuniqué con Con un pastor Él tenía que llevar una carta A personas de Del gobierno Y le dije me manda la carta Para que yo la lea Y la carta era muy muy espiritual Amado Líder y tal Dios le bendiga y casi casi El plan de salvación le dijo no quite eso Eso la gente del gobierno No lo entiende dele un saludo Así Dios le bendiga a usted Y a su equipo y ya Y después va a poner usted esto Él es el líder de todos los pastores En República Dominicana Y me dice claro que sí Pastor como usted me lo indique Lo voy a hacer Yo no se lo platico para No no se lo platico por Porque sabes cuando Dios te usa y cuando Dios te tritura y cuando Dios te pasa procesos va a extraer lo mejor de ti para que tú lo compartas hoy me decía llevamos la carta y ya, ya la sellaron gloria a Dios porque teníamos problemas y pasaron tres días y no se ponían de acuerdo no sabían cómo hacer un documento en términos deportivos estoy hablando ¿Sí está conmigo no estoy diciendo que Dios no merece la gloria no por supuesto que no pero eso no lo van a entender Por favor póngalo así Le estuve dictando cómo Y la carta me la envió Le digo así tiene que ir De todo el país El secretario del líder Estábamos hablando Para hacer un documento Y yo le decía Gracias por su humildad Soy un, una persona que Dios puso no, no me explique nada Ustedes son los que van a traer una bendición Y nosotros nos tenemos que poner bajo esa autoridad de ustedes Dios es bueno, ¿sabes? Porque cuando Dios te tritura, te usa y cuando te usa va a traer un beneficio a otros Prepárate para que Dios te saque lo mejor Dile al que está a tu lado Prepárate para que Dios te saque lo mejor Déjate triturar por Dios No le abandones a Él Es tiempo de que tú te rindas al Señor Sabes los problemas van a estar ahí Pero si tú te sometes a la voluntad de Dios Dios va a hacer cosas grandes Tú no te levantas diciéndole a Dios Señor Mándame una deuda o sí? pero Dios te va a poner en momentos de, de alguna manera para que tú aprendas a depender de Dios. Nadie ora así. Dios cuando conduzca que me paren y me quiten el carro para que lo lleven, no te paras orando así, ¿verdad? Pero hay momentos en los que eh, nosotros fuimos a allá a, a predicar a, a Tepito, a la Morelos y me rasgaron la llanta. Yo dije. Eso no fue un golpe, fue así, le metieron Gracias a Dios Aunque contra mí se levante guerra No temeré Todos entramos a los momentos difíciles por obligación. Nadie quiere entrar. ¿O sí? No. Ay que sea de mi día difícil. Y ahí voy a, Yo voy. Yo me escribo. Nadie quiere entrar. En situaciones adversas. ¿O sí? Pero Dios te hace entrar. ¿Para qué? Para que no le abandones. Para que crezcas. Para extraerte. Para triturarte. Y sabes. Solo en esos momentos. Vas a crecer por eso digo No cambies a Dios Diga conmigo por nada te cambiaré No cambies a Dios Nunca cambies a Dios Póngase de pie vamos a leer Proverbios 23 7 Dice la Biblia porque cuál es el pensamiento en su corazón Tal es él Que quiere decir Salomón Que tú piensas Tú eres una persona pensante Y según lo que piensas Eso eres tú Y aún más dice Así vives también Cuando piensas como Dios Y como Dios ve las cosas Eso te va a traer beneficios Ahí te va anótalo porque esto es importante. Renunciar, desistir, abandonar. No solo nos limita de obtener cosas. Sepulta el potencial que tú tienes. Cuando tú abandonas. Cuando tú persistes. Cuando tú perdón, desistes, perdón. Y cuando tú renuncias. Dándole la espalda a las cosas que Dios pone delante de ti lo que tú vas a hacer es sepultar el potencial que Dios te ha dado cada vez que tú renuncias a algo hay un potencial que que perdiste que pudiste desarrollar y que quedó abandonado no abandones las cosas te lo he dicho muchas veces No te llamó Dios a iniciar proyectos Dios te llamó a qué A concluirlos Amén ¿Cuántos sienten que Dios les ha llamado a servirle? Déjate triturar No abandones Si Dios te deja sin lana Dale las gracias a Dios Tienes vida Amén. Si Dios te quita amigos del mundo Dale gracias a Dios Te va a entregar nuevas amistades del reino Porque todo lo que da Dios es bueno Lo leímos toda buena dádiva Y todo don perfecto desciende de lo alto Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni variación de sombra Dios nunca cambia Quien cambia eres tú Dios nunca deja de bendecir Tú eres el que deja Las bendiciones que Él te quiere dar Amén Doy gracias a Dios por Luis Me encanta Platicar con Luis Y saber que estás bien Luis Dios es bueno Dios va a hacer cosas bonitas En tu vida sobrino de mi hermana Malenita, primo de Anita y me da gusto verte, ver a tu hermana. ¿Por qué no oramos juntos, hermano? Ora con algún hermano, sal de tu lugar. Si no es tu familiar cosanguíneo, sal y ora por él. Vamos a hacerlo esta vez así. Vamos, deja tu lugar, sal con otra familia. Y bendice su corazón Bendice su corazón De tu hermano, de tu hermana Y dale gracias a Dios Me da gusto ver a Emanuel también aquí Dios bendiga su vida Señor en esta hora te damos gracias Espíritu Santo te damos gracias Por esta palabra Señor Señor te damos gracias Señor por nada te cambiaré Por nada Señor te dejaremos Y Señor en el nombre de Jesús Hoy te pedimos Padre que sea tu voluntad obrando sobre nuestras vidas Padre gracias por esta palabra Gracias Señor por este tiempo Te damos gracias por las familias Señor que están aquí reunidas y te pedimos Espíritu Santo que seas tú obrando en cada uno de nosotros gracias te damos gloria y te damos alabanza a ti Señor te damos reconocimiento Padre gracias gracias te damos Señor bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús a nuestras familias Padre en tus manos estamos cada uno de nosotros y te damos gloria y alabanza en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Puede decir conmigo Jesús? Dígalo fuerte. Jesús. Jesús. Oh, oh, Jesús. Repítelo. Jesús. No, no, no. a Dios, Él es bueno contigo Él es bueno en tu vida ofrécele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Él está aquí amén, gloria a Dios hermanos vamos a ser despedidos y la palabra hoy ha hablado a nuestras vidas verdad No cambiemos a Dios por nada Por nada Vamos a ser triturados Eso es real Pero todo es con un propósito Y quiero que vayamos a la palabra de Dios Que está en Jeremías 31.3 Jeremías 31.3 Dice la palabra de Dios Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia No importa cuántos años lleves en el Evangelio hermano Si llevas muchos o llevas poco Aquí dice la palabra que Jehová se manifestó a ti hace mucho tiempo Con amor eterno te he amado ¿Cuál es la, la esencia de Dios? El amor Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que de él cree no se pierda mas tenga vida eterna Esa es la máxima prueba de amor Que haya dado a su Hijo Por nosotros Por eso dice Te prolongué mi misericordia ¿Qué es la misericordia? Es algo que no nos ganamos Con ningún mérito que hagamos nosotros entonces Dios, nos ha amado con amor eterno. Hemos fallado, fallamos día a día, pero su misericordia permanece con nosotros. Amén. Vamos a orar hermanos para ser despedidos y agradecer este tiempo que Dios nos ha permitido estar en esta casa. Señor gracias te damos Padre, en este tiempo Dios. Agradecemos la palabra Dios que hoy has hablado Señor por medio del pastor de esta casa Señor el pastor Rafael Jardón Bendice su vida Dios, síguelo usando Señor en todo lo que tú pongas Señor en sus manos Que él lo pueda, Señor utilizar para extender tu reino bendito Dios Gracias por la iglesia, gracias Dios por cada hermano que hoy escuchó el mensaje Gracias por los que nos escucharon a través de las redes sociales Dios que tú bendigas, Señor las vidas de cada uno de nosotros Padre y nos siga Señor procesando Dios porque sabemos Dios que todos los procesos que vienen de ti Señor son para bien Señor y no para mal bendito Dios gracias Padre llévanos con bien a nuestros hogares guárdanos Señor en todos nuestros caminos Dios y que nuestra vida sea Señor para glorificarte Señor para exaltar tu nombre bendito Dios ayúdanos Padre Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Damos un aplauso al Rey de Reyes. Estamos despedidos hermanos, Dios les bendiga.